Es difícil imaginar la dieta humana diaria sin huevos, que pueden ser utilizados no solo como un plato separado, sino también en ensaladas, pasteles y postres. ¿Pero qué sucede si comemos una gran cantidad de huevos? ¿Y cuál es la norma de consumo humano del citado producto alimenticio? Seguramente, todo el mundo ha oído que comer muchos huevos es perjudicial debido a los niveles altos de colesterol en ellos. Es verdad que en la yema su concentración es bastante alta, 270 miligramos en promedio pero numerosos estudios han demostrado que después de consumir huevos, el nivel de colesterol casi no aumenta. A pesar de esto, en primer lugar cabe señalar que cualquier exceso de cantidades admisibles, incluso de los productos más útiles, pueden hacer daño al cuerpo humano. Por ejemplo, es posible la aparición de problemas tales como un mal funcionamiento del sistema digestivo y de reacciones alérgicas, hasta el desarrollo del segundo tipo de diabetes. Esta es la conclusión a que científicos llegaron sobre la base de un estudio de 25 años de hábitos alimenticios, que involucró a 20.000 hombres y más de 36.000 mujeres. Durante el experimento, 1.921 hombres y 2.112 mujeres fueron diagnosticadas con diabetes. Resultó que demasiados huevos en el consumo de alimentos aumentó el colesterol y glucosa en la sangre. El alto riesgo de la enfermedad fue diagnosticado en los que comieron huevos todos los días. A pesar del hecho de que los huevos contienen muchos nutrientes y vitaminas, incluyendo colina, calcio, ácido fólico, yodo, proteínas, si se comen en grandes cantidades se disminuye el colesterol bueno. Al mismo tiempo, los niveles de colesterol malo crecen, quitando todos los beneficios de la composición del producto. Analizando los datos, los médicos de la Universidad de Harvard recomiendan limitar el consumo de huevos a dos o tres veces por la semana, para evitar que sean perjudiciales para su salud. El canal, esta es la respuesta, solo los hechos más interesantes en un formato disponible. Suscríbete.